Buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente en Asturias, Avilés, haciendo otro nuevo evento, un gran evento de Engoldex. Eh, soy cliente de Engoldex desde hace ya varios meses. Estoy muy comprometido con Engoldex. Eh, dentro de, de todo este tiempo se organiza, tenemos una organización de muchísimos clientes. Eh, les pido a los clientes de mi organización que se comprometan de la misma manera que me he comprometido yo, precisamente para tener el mismo éxito, o mejor aún todavía, ¿sí? eh, con la ayuda de la buena información, la, la información correcta, siempre y voy a volver a repetir, corrigiendo errores, eh, les, los invito al mismo compromiso, precisamente para tener mejor éxito aún que yo. Muchísimas gracias, los espero. Todo eh, trabajo tiene su recompensa. Trabaja, comprométete, sé responsable y conseguirás tus sueños. Gracias. Gracias.